bien. Y ahora a mí me gustaría pasar al segundo tema. O sea, ya que vimos la importancia de, de la educación en el hogar, con las nuevas estructuras familiares, ahora que los niños están regresando a la escuela, que este 14 de febrero regresaron al menos aquí en Monterrey Nuevo León, uh -huh. eh, pues esto presenta muchos, muchos más retos, ¿no? Por ejemplo, ahorita se habla mucho de, de la pérdida de aprendizajes, ¿no? Y se, se habla mucho de la pérdida de aprendizajes en matemáticas, en lectura. Y en preescolar se tienen otro tipo de aprendizajes. Igual y todavía no consolidas estos, pero ¿qué tipo de aprendizajes son esenciales para el preescolar? ¿Y crees que debido a la pandemia, que fueron los más afectados por la pandemia? Las, los sí. preescolares fueron los que más tiempo cerraron y un niño no puede tener educación a través de una pantalla. Entonces, ¿qué aprendizajes que se, que se tienen en el preescolar, tú consideras que se perdieron y que son de estos aprendizajes esenciales que un niño debe desarrollar a esa edad? Y que lo van a acompañar a lo largo de su vida. Sí, me voy a ir como de lo general a lo particular. O sea, hay cinco áreas de desarrollo que nosotros queremos promover en todo ser humano desde su nacimiento. Ajá, los voy a decir rápidamente, es esta parte del área lingüística, el área cognitiva, de motricidad fina, motricidad gruesa y el área socioemocional. La parte del de área cognitiva, pues ya saben, son todos estos aprendizajes en lo que siempre pensamos que se debe de enfocar el colegio, en que les enseñen a, a sumar, a restar las letras, el abecedario, los colores, las figuras geométricas y todo lo que está por ahí. Es lo que por muchísimos años eh, todo el sistema educativo se estaba enfocando y a veces descuidando todo lo demás. Después uh -huh. viene la parte lingüística que platicábamos ahorita, de la importancia de que este, pues puedan desarrollar los sonidos para comunicarse y también toda la musculatura orofacial, que ahí el tema de la alimentación es imprescindible. A los bebecitos que le siguen dando papilla y papilla y papilla hasta el año, después del año, vemos que los músculos de su cara no tienen la fuerza porque no han masticado, no han, no han estrujado, no han probado diferentes texturas. Y entonces no tienen fuerza para poder producir sonidos del habla. Entonces ahí la alimentación también juega un papel fundamental. Este, viene la parte de la motricidad fina, de que poco a poco puedan controlar este, primero el brazo, que es motricidad gruesa, pero la mano, cada uno de los dedos, luego la pinza trípode, la pinza de dos. Uh -huh. eh, todo eso que después les va a ayudar para la escritura, que sabemos que es imprescindible para el aprendizaje. Viene la parte de motricidad gruesa, que sean capaces como de desarrollar todo su cuerpo, sus extremidades, eh, sentarse a tiempo, gatear a tiempo, arrastrarse a tiempo, gatear a tiempo, caminar a tiempo, etcétera, etcétera. Y la parte del área socioemocional. Estas habilidades que nos permiten eh, convivir con otras personas, porque como seres humanos somos seres sociales, es nuestra naturaleza, vivimos en tribu, buscamos pertenecer, queremos ser parte de un grupo. Por eso nos importa tanto cuando nos critican o cuando nos aíslan. A nivel cerebral, eh, un, un, un, como un desplante o, un, o, o que nos releguen socialmente, el cerebro lo percibe con el mismo dolor que un golpe físico. Entonces, en nuestra naturaleza social nos hace querer convivir. Y en esta área socioemocional es en donde se trabaja todo eso. La convivencia adecuada, asertiva, el yo poder esperar mi turno, eh, la regulación emocional también, yo entender qué, qué emociones son las que estoy sintiendo, cómo puedo regularlas, entender las emociones del otro, poder establecer mis propios límites, respetar los límites del otro. Son habilidades fundamentales para la sociedad. Y son las que muchas veces ni se nos ocurren ni las tomamos en cuenta. Es que quiero que mi hijo tenga una bicicleta, porque entonces cuando yo tenía bicicleta me hice súper fuerte de las piernas y eso me ayudó a hacer amigos y etcétera. Y la bicicleta, bicicleta, bicicleta. A ver, pero hay mucho más aparte de la bicicleta. Es que yo quiero que haga todas las tareas porque si entrega todas las tareas y se saca 10 en todos sus exámenes, entonces va a ser una persona de bien. ¿Qué más da que sea una persona cognitivamente brillante a nivel de ICO? Si no sabe relacionarse con los demás, si no sabe negociar, si no sabe respetar al otro, si no sabe esperar su turno, si no sabe tener relaciones amables, exitosas. Eh, Daniel Goleman y todos los expertos que hablan de inteligencia emocional hablan de cómo la inteligencia emocional es más importante que la inteligencia intelectual o que el coeficiente intelectual. Entonces, eso es lo que queremos promover a través del área socioemocional. Y en el preescolar... Eh, aunque sí es importante que los niños desarrollen habilidades lingüísticas, cognitivas y motoras, es muy importante que los niños desarrollen estas habilidades socioemocionales. ¿Qué pasó en la pandemia? Que nos aislamos y muchos dejamos de desarrollar estas habilidades sociales. A mí, a, a edad adulta, me pasó que después de meses de estar en la pandemia, finalmente nos animamos, mis amigas y yo, a vernos así cada una desde, desde una esquina, ya sabes, en un parque, yo decía, ay, es que no sé, como todas nos estábamos interrumpiendo, todas queríamos platicar algo nuevo, no sabía ni qué contar primero ni qué después. O sea, las habilidades sociales no practicadas, ¿sabes? No sé si a ti te pasó algo así, pero... Sí, que te oxidas socialmente. Te oxidas socialmente, tal cual. O luego también, mis amigas, vamos a juntarnos y ándales en un parque. Y yo, ay, no, o sea, ni ganas te dan, te oxidas, como que para qué, es mucho esfuerzo los niños. Y, y a los niños eso les pasó también. A estos chiquitos en etapa preescolar que apenas estaban aprendiendo a convivir con otros, a entender que si en el kinder hay una botella para todos, pues tienen que tomar turnos, a saber que mi lugar, pues ahorita yo me siento en la silla roja, pero mañana me va a tocar la azul. Esta parte de la flexibilidad, de la convivencia con otros, de entender al otro, pues fueron experiencias que dejaron de tener durante la pandemia y que te oxidan también socialmente. ¿Qué estamos viendo hoy en nuestro mundo? ¿Qué estamos viendo con el conflicto de Rusia y Ucrania? Una falta de empatía con el otro. No es que esto es lo que yo quiero y por la fuerza que lo voy a obtener. que estamos viendo que vimos en el Estadio de Querétaro? Un descontrol absoluto, nula inteligencia emocional, nulas habilidades de convivencia social. Uh -huh. ¿Qué más da si todos los que estaban en el estadio de Querétaro se sacaron 100 en el examen para entrar a la universidad? ¿O si todos están graduados de maestría? ¿Qué más da? ¿Qué más da la calificación que tuvieron en primaria o el diploma que se ganaron en secundaria si no tienen estas habilidades y estas capacidades de convivir con otros seres humanos? Nuestra sociedad depende de eso, de respetarnos a nosotros mismos y de respetar al otro. Y en la etapa preescolar, los maestros y los papás y las personas que estamos eh, en contacto con los niños en esto es sobre todo en lo que nos deberíamos de enfocar. ¿Por qué? Porque el, cere el cerebro, perdón, se va desarrollando por etapas. Eh, así como los niños van creciendo y sus bracitos se van haciendo más largos y les van saliendo dientitos, así también el cerebro se va desarrollando. Nosotros vemos que los bebés, pues bueno, desde que están adentro de nosotros, ya tienen toda la estructura física de su cerebro completa. No es que el cerebro esté partido a la mitad, a ver, tienen todo su cerebrito completo. Pero las conexiones internas de las neuronas son las que se van desarrollando eh, a través de los años, a través de las experiencias este, que les platicaba. Daniel Sigo nos habla de que las conexiones externas generan conexiones internas. La manera en la que yo me conecto con mis hijos, lo que platicamos al principio, las experiencias que yo le doy, estas conexiones externas sociales generan conexiones adentro del cerebro. En la pandemia nos faltaron conexiones externas para poder hacer conexiones internas. Y en la primera infancia, los primeros seis años de vida, pues sabemos que son oro molido. Es como esta playa al amanecer, después de que subió el oleaje y se regresan las olas, que no ha pasado nadie, que está la arena así, limpia, impecable. Así es el cerebrito de un niño en la primera infancia. Y las primeras huellas, las primeras pisadas, son las que se quedan más profundas, más relevantes, son las primeras. Son como ese primer, esa primera base en donde, ese primer andamio, en donde se va a construir todo lo demás. Entonces, entre más fuerte, entre más nutrido, entre mejor sea esa primera base, ese cimiento mucho mejor va a ser después. Si en los primeros años de vida nuestro bebé llora, no, no, no, no, ni lo voltees a ver porque se va mal a mal acostumbrar, se va a embrasilar No, déjalo llorar en la cuna y va a aprender a dormir solo. No, no, no, está llorando porque mira, ya te tomó la medida. Ignóralo, no lo voltees a ver. Sí, o pégale, o regáñalo, o mándalo al rincón. Si en los primeros años de vida tenemos como estas, les damos estas experiencias de negligencia, de ignorar, de no voltearlo a ver, entonces ¿qué tipo de andamio van a tener? ¿Qué tipo de sustento de, de raíces van a desarrollar? En los primeros años de vida nosotros queremos establecer este apego seguro, el que también pueden investigar muchísimo en internet sobre cómo eh, establecer un apego seguro. Queremos atender las necesidades, queremos satisfacer sus necesidades físicas y emocionales. Queremos atender a su llanto. Y esto no significa que los vamos a, a malcriar ni encaprichar. Mamá, llora, llora, llora. Quiero esta botella. Cómprame la botella. Tú quieres la botella. Ya sé. Estás enojado porque quieres la botella. Hoy no te la voy a comprar. No te estoy ignorando. No te estoy castigando. No te estoy mandando al rincón. Estoy conectando contigo. Ya sé que eso es lo que tú quieres. Híjole, te está costando un montón, pero sigo marcando el límite. No te la voy a comprar. Y soy firme con el límite, pero soy amable en la manera en la que conecto. eso es la crianza respetuosa, el balance entre firmeza y amabilidad. Y entonces, regresando al tema, en la primera infancia queremos establecer como todos estos eh, estas raíces, estos cimientos, que sean fuertes para todo lo que viene. La ciencia actualizada, la bibliografía actualizada, nos habla de que durante toda la vida tenemos neuroplasticidad, la capacidad de nuestro cerebro de moldearse. Uh -huh. eh. Tal vez nosotros no hubiéramos soportado el cubrebocas, pero bueno, a través de las experiencias que tuvimos ahorita, a veces ya ni lo sentimos que traemos cubrebocas. Este, nosotros tal vez a los 30 años nos tuvimos que cambiar de México a Estados Unidos y no sabías nada de inglés. Pues aprendes inglés y hay dos que tres palabras y te haces entender. Tu cerebro es capaz de moldearse, pero no es lo mismo aprender inglés a los dos años que a los 30 años. Entonces, no es lo mismo que nuestros niños aprendan habilidades sociales a los dos años que a los 30 años. Es que a mí me pegaron y mira lo bien que estoy. ¿De verdad estás bien? Y luego vamos a terapia y nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, de todo lo que hay que trabajar y nos cuesta un montón. Nos cuesta un montón dejar de pegar, dejar de gritar, dejar de perder el control, dejar de rayársela al carro que se nos atravesó en la avenida. Nos cuesta un montón porque ahorita, después de nuestra adolescencia y de nuestra edad adulta, queremos empezar a trabajar una inteligencia emocional que hubiera sido mucho más fácil haber desarrollado desde nuestros primeros años de vida. Si todos los seres humanos invirtiéramos en la primera infancia esta atención de que a los dos años sepan esperar su turno, sepan entender los límites, eh, aprendan a, a empatizar con el otro, no me quiere prestar ahorita su juguete, claro, es que es suyo, se lo acaban de regalar de Navidad, yo puedo ir a jugar con otra cosa. Estas habilidades de convivencia, de compartir, de hacer turnos, etcétera, etcétera. Si todos los seres humanos hubiéramos aprendido eso a los dos años, ¿en dónde estaríamos ahorita? De verdad. Totalmente de acuerdo. Incluso una de las cosas que yo considero que se ha perdido, y más en el preescolar, o sea, hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Que es, tienes que jugar con los padres, pero también con los pares, con los compadres, sí, ¿no? con los compadres. Con los compadres. Entonces, eh, hay muchos aprendizajes que no se tienen jugando de padre-hijo e a pero de, de niño a niño sí. Lo uh -huh. que tú decías, esperar tu turno, tolerar la, la tolerancia la frustración, uh -huh. de tolerar que a veces no puedes tener lo que quieres cuando lo quieres, que a veces tienes que esperar tu turno. Y estos aprendizajes sociales, uh -huh. eh, ¿de qué manera los podemos recuperar? O sea, ahora que, se, que los niños están regresando a las clases, ¿qué consejo les darías a las maestras de preescolar para recuperar todos estos aprendizajes sociales? Sí, creo que muchas veces yo, pues bueno, estudié educación, tuve mis años trabajando como maestra de grupo y muchas veces tenemos como esta gran presión de los padres de familia, de los directivos, del propio material que tenemos que abarcar en nuestra planeación y queremos aturarlo todo y abordar todo y enseñarles todo cuando nada de esto va a funcionar si no tenemos una conexión emocional. El doctor Robbie Rosler, que fue maestro de nosotros dos este, eh, estudiando nuestro posgrado, nos dice, a ver. La emoción es el pegamento de la memoria, del aprendizaje. El miedo es la kriptonita del aprendizaje. Cuando nosotros solamente estamos enfocados o enfocadas en, en cubrir materiales, en que aprendan, en que se lo memoricen, na, na, na, na, na, na, na. En la estructura, en el orden, sin conectar, nuestros niños se quedan como atónitos de esto es demasiado para mí, no puedo con esto y porque quiero aprender de ti. Ajá. ¿Ah? Lo que nosotros queremos es primero establecer relaciones sociales para que el aprendizaje venga después. ¿Qué pasa, este, Fernando, si tu pareja eh, tiene una discusión terrible contigo y te dice tal por cual y están en un momento como de fricción en su relación y de repente llega y te pide un vaso con agua? tú pues, se lo das o no se lo das. No te dan ganas de dárselo, no quieres dárselo pero si están teniendo una relación amena, una buena conversación, si ella te preguntó cómo te había ido en el proyecto que le habías platicado, esta está como comunicación abierta y te pide un vaso con agua, ¿se lo das o no se lo das? Pues de sí. manera muy natural se lo vas a dar. Con los niños pasa lo mismo. Cuando tenemos esta relación emocional fortalecida, cuando ellos saben que nos importan, que, que se sienten vistos y escuchados y amados, y nosotros les proponemos una actividad, nosotros les proponemos un aprendizaje, entonces, ellos van a estar mucho más dispuestos y mucho más cooperativos a hacerlo. Ahora, a nivel neurológico, una estructura de nuestro cerebro es el hipocampo. El hipocampo eh, juega un papel fundamental en la memoria de trabajo. Y este hipocampo forma parte del sistema límbico del cerebro, de todo este procesamiento emocional. Cuando nosotros estamos solamente enfocados en que aprenda, aprenda, aprenda, empezamos a tener como estas emociones y estas reacciones agresivas ante los niños. No te vas a parar hasta que termines tu trabajo. No te vas a salir al recreo si no me entregas eso correctamente. Qué fea te salió la letra. La, vuelves y la, la borras y la vuelves a hacer. Esa, esa emoción, esa agresión, esta parte como de reto que le estamos dando a nuestros niños desde, desde una perspectiva violenta, uh -huh. tal vez esta palabra se escucha muy fuerte, pero, pero es, una, es una manera violenta o, o, o forzosa de querer hacerlos hacer algo Hace que el hipocampo entre en un estado de alerta, que la amígdala manda esta señal de que estamos en un estado de peligro. Y entonces el cerebro está secuestrado por la amígdala, el famoso secuestro amigdalar uh -huh. El cerebro no está preparado para, para trabajar y, y entonces como no hay emociones agradables, como el niño no se siente visto, escuchado, llamado, como está toda esta emoción de miedo, de temor, de frustración, de yo no soy capaz, de yo no puedo con esto... Pues entonces el hipocampo pierde su fuerza y pierde su función. Y entre más forzamos a un niño a hacer algo, menos aprende. Porque el hipocampo no está haciendo su función. Porque la amígdala está enc encargada de orquestar todo el cerebro para que la libre, para darle gusto, para que ya me deje gritar, para poder salir con mis amigos al recreo. Nosotros no podemos forzar a los niños a hacer algo porque ni siquiera va a funcionar. No va a funcionar a nivel socioemocional, no va a funcionar a nivel de desarrollo, no va a funcionar ni siquiera a nivel de memoria, no se lo va a aprender. Ahorita, todos los maestros debemos estar enfocados en trabajar las habilidades sociales. En las primeras semanas, conectar con nuestros niños. Lo que Becky Bailey de, de disciplina consciente, de Conscious Discipline, dice, la familia escolar. Sentirnos una familia, si en su casa no tienen un lugar seguro, que, que en la escuela lo tengan, que, que tengan esta capacidad de sentirse vistos, escuchados, llamados, que sepan que pertenecen a un grupo, que son queridos, que están seguros ahí, porque entonces cuando el cerebro se siente seguro, el cerebro puede aprender y todo lo que les queramos enseñar después de establecer esta relación va a estar ahí y el cerebro va a ser capaz de aprenderlo, de memorizarlo, de, de, de poder trabajar con esa información, que al final es lo que queremos. No queremos alumnos que repiten cosas como pericos, queremos alumnos que aprenden, y parte del proceso de aprendizaje es adquirir información y llevarla a la práctica y aplicarla. Uh -huh. Además, como especie, los seres humanos sacamos la, versión de, la mejor versión de nosotros mismos cuando lo hacemos por alguien más. Entonces, sí. esa es una naturaleza que tenemos. Incluso ahorita para la recuperación de aprendizajes, es esencial lo que tú dices. De primero, vamos a, a recuperar emocionalmente a los niños, vamos a conectar con ellos y que de, desde esas bases donde promueven la interacción, ahora sí ya, ya le voy a dar un motivo a por qué quiero aprender, uh -huh. porque quiero mejor, quiero conectarme mejor con mi familia, porque quiero conectarme mejor con mis amigos. Uh -huh. Excelente estrategia para recuperar eh, los aprendizajes. Entonces, qué ya para cerrar, ¿qué consejos les darías primero a los papás para uh -huh. promover estos aprendizajes clave, la recuperación, y además eh, que los vayan acompañando a lo largo de la vida? Creo que podríamos hacer como una especie de síntesis de lo que hablamos, ¿cierto? Es como Perfecto. conectar, aunque sean 5 o 10 minutos al día, tener estos momentos de conexión plena, de entrar al mundo de nuestros niños. Simplemente sentarnos en el piso y jugar a lo que están jugando, entrar a su mundo. Eh, evitar el uso de pantallas, que sabemos que no le van a traer ningún beneficio a su desarrollo lingüístico, cognitivo, ni socioemocional, ni motor, por cierto, porque si están en la pantalla no están ejercitando su cuerpo. Eh, y trabajar muchísimo también en darle esta relevancia a la primera infancia, que no nos dé miedo que nuestros niños se aburran sin pantalla, que no nos dé miedo que no tengan demasiados juguetes o suficientes juguetes para nuestro criterio. Dejemos que exploren, que jueguen a esos juegos que nosotros teníamos en nuestra infancia, de estar en el jardín, de salir a la calle. Una de mis maestras también decía es que los niños, cuando les das el tiempo, todo lo pueden aprender con palitos y con piedritas. Pueden aprender a seriar, a clasificar, a sumar, a restar, a construir, a socializar con palitos y con piedritas. Pero es que sentimos que necesitan todo, que necesitan la tablet, el celular, el juguete, todo lo mejor, cuando realmente solamente necesitan nuestro amor, nuestra conexión y sus espacios de juego libre, que sabemos que son tan importantes para su desarrollo integral. Muy bien. Pues bueno, con esto ya terminaríamos el, el podcast. Vamos a dejar una sesión de preguntas y respuestas. Eh, bueno, también, ¿qué consejos les darías? Eh, o bueno, ¿qué, ¿qué esperamos ahora que vayan a regresar a, a clases los niños? Eh, ¿Cómo podemos esperar? ¿O qué sería ahora lo, lo normal de, de, dentro de este regreso a clases? Y después, ¿cómo trabajar con eso? ¿Qué podemos uh -huh. esperar después de dos años que estuvieron eh, en casa? Sí, hay una frase, la voy a decir en inglés porque en inglés es como rima, no. que es Under stress, we regress. Bajo el estrés hay regresión. Cuando me estreso, regreso. Mira, logré uh -huh. que en español un verso sin esfuerzo, que en español también ri rimara. Cuando me estreso, regreso. Entonces, cuando los niños están en estos momentos de estrés, de lo desconocido, de desbalance, de desajuste, lo que pasa cuando llega... Un hermanito, eh, cuando se cambian de ciudad, cuando se cambian de casta cuando empiezan el control de esfínteres, cuando regresan a clases después de dos años, hay estrés y regresan. Y entonces vemos que los niños que ya hablaban empiezan a dejar de hablar, que los niños que ya eh, iban al baño empiezan a tener estos accidentes. Que los niños que ya convivían y que tenían su grupo de amigos, hoy oh, les empieza a costar trabajo! Como tú decías hace ratito, nos oxidamos. Pues bueno, los niños también. Y muchas veces no tienen las habilidades lingüísticas para explicarnos lo que está pasando. Entonces, a nosotros los adultos nos toca jugar un poco el rol de detectives y decir, claro, esta regresión en su comportamiento, en su control de esfínteres, en su convivencia social, pues vienen de que está eh, pasando por este momento de adaptación. Cuando nosotros entendemos que los niños están regresando a clases y se están portando peor, o están hablando como bebés, o están teniendo accidentes del baño, nosotros podemos entender que todo esto viene de una etapa de adaptación y que en una etapa de adaptación lo que queremos es que el niño se sienta lo más seguro posible. ¿Cómo se va a sentir seguro? Yo poniéndole palabras a lo que está sintiendo. Estás triste, estás frustrada, tienes miedo. Se vale sentirte así. Ven, yo te ayudo. Ven, yo te cuido. Esta parte de validar las emociones y de enseñarles a regularlas, de co-regular. La regulación emocional, que nuestros niños sean capaces de ponerle nombre a las emociones, de respirarlas, de saber cómo actuar con ellas de una manera adecuada, toma años. Estamos hablando de que esa parte del cerebro, la corteza prefrontal, termina de desarrollarse o de interconectarse hasta los casi 30 años de vida, entonces aquí no se trata de etiquetar a nuestros niños como es una miedosa, es que es un berrinchudo, es que es un charlatán, etcétera, etcétera, sino más bien entender qué es lo que está pasando detrás, es una regresión por el cambio, es porque todavía no sabe eh, comportarse de una manera adecuada, es porque no puede hacerlo por su edad, es porque no quiere, porque no estamos conectados emocionalmente, y entonces a partir de ahí trabajar. Eh, para profundizar un poquito más en esta pregunta, yo les recomiendo eh, que estudien y que practiquen todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, con validación emocional. Si me permites, Fernando, en, en mi podcast tengo un episodio específico en donde hablo de validación emocional, en donde profundizo, porque aquí no nos va a dar el tiempo, de cómo sí. podemos identificar las emociones, validarlas, enseñarles a, a regularlas también. Uh -huh. Creo que es parte fundamental. De estas regresiones que vamos a ver con el regreso a Excelente, Ani. Pues bueno, entonces ya por el día de hoy ya sería todo. Eh, les recomiendo pasar al canal de, de Ani. Es eh, el canal Eduquen, Educar en Conexión. La pueden buscar en Instagram. También tiene un podcast que está en Spotify. Y eh, que otros medios manejas En Facebook también estoy como Ani Elizondo Educar en Conexión. El podcast lo pueden encontrar como Conecta, un podcast de Ani Elizondo. Eh, tengo cursos en línea disponibles para ustedes. Doy asesoría también de manera virtual. Eh, comparto muchísimos recursos gratuitos a través de mis redes sociales porque aquí se trata sobre todo de llenarnos de herramientas y de estrategias para beneficio de nosotros y de nuestros niños. Yo de verdad creo que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Tal vez antes de escuchar este podcast o este episodio, muchos no sabían sobre las regresiones, sobre las áreas de desarrollo, sobre cómo la conexión la tenemos que trabajar en primer lugar. Y estaban haciendo lo mejor que podían con lo que tenían. Y ahora con esta información, pues bueno, tenemos más y podemos hacerlo mejor. Entonces, de eso se trata. Esa es como mi, mi misión y mi objetivo principal: compartirles herramientas y estrategias para que ustedes tengan más y puedan hacerlo mejor. Pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ani. Y esperamos vernos. En algún otro momento está súper invitada cuando quieras eh, venir y presentar o hacer otro podcast. Ay, muchísimas ah. gracias. Gracias, Fernando. Gracias a CRE y gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Bye, bye.